Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día para todos, miércoles Vamos a disponernos Para iniciar este santo día En la presencia del Señor Con gratitud a Dios Por todo lo que nos da Podemos empezar nuestro día, nuestra jornada En la presencia de Dios Pero invitarlo para que En este momento le dé gracias a Dios Piense en todas las bendiciones En todo lo que Dios ha hecho En usted, por usted A pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, el Señor nos ama y nos ama abundantemente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Hoy miércoles vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas, pues todo lo que él obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor Gloria a ti. Seguimos en ese diálogo que Jesús tiene con Nicodemo y hoy en esa conversa aparece este tema. Primero una afirmación de Dios. Tanto amó Dios al mundo que su Hijo. Miren el amor de Dios tan grande. No se reservó nada, entregó todo, entregó hasta su propio Dios. Pero esa generosidad de Dios contrasta con, con la negación del hombre que, que se cierra, que se niega ese amor que se cierra a la luz, que se cierra la bondad. Dios tan bueno y el hombre cerrado. Pedamos perdón a Dios por toda esa maldad que, que permitimos que permanezca. Ese amor de Dios que quiere limpiarnos, lavarnos. Nosotros cerrados, encerrados en nuestro egoísmo. El Señor tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Amén. Un feliz día para todos mis queridos hermanos. Un abrazo y vivamos este santo día buscando de Dios, experimentando el amor de Dios.